cuando cortas tal hello hello I, Very good. Very good. Well, well, well, I don't believe it. la de, de, de, de. de izquierda, de izquierda. No, no. Ct, teme. Se CT, ¿no? Se te se te mano, se le se matar ¿Qué No. vamos a matar a manito Calma niña. ¿Cómo acabas de hacer va, va, va, va, va, va. Meu Deus. Ay papi, estoy mal la mano ve, ve, ve, Tenés cuatro, tenés cuatro, tenés en cuatro, no, no, no, medio. no, no, sí. ah, no, me que sense... no, en B, o sea, con tof... en banana, no, no, no, no, en no, no, no, no, no, banana. no, no, rápido no, Bien, buena, no, buena, buena, buena Che, esa b que 5 de nadie lo apoyamos con SMG eh? Dale Que venga. a olor No a no, no, no, no. Segura, Segura. Campanaro, campanaro Meu deus Meu deus Ay Habitación y arena No, 37 33 Habitación, habitación Bueno, bueno, ah, ah, ah, planta, planta, bonita Bueno, Soy youtuber. No sé. No me la contes. Depende de tu definición. Depende de qué quisiste poner en tu nombre. Acá, acá, <risa> fácil fácil Bien. Yo pensaba que estaba atrás boludo porque te estabas moviendo <risa> Buena Si no te pasa Igual soy Nova 3 en el competitivo ¿Dónde no, está? Ahí en ventanita. No, se la en la cara. <risa> que no guarde, que no guarde, que no guarde. Corre. Bueno, mira la tengo acá ahora. Mirá, esmoqueo ventana y si puedes explotar las puertas. Bueno, te la exploto. No, Ahí estoy solo, perdón. Nada, no, no, te fallé yo, para mí. Me veo, me veo. No estaba acá, por acá. Sí, ahí está. Ahí, hoy. Ay, no lo vi, no lo vi. Tiene a Fred corriendo. No, no, no, no, no. Me veo. Bueno, no, tiene este flash. Malísimo. Sí, me seguí yo también. Te mando dos solos porque sos ganando, una banda, ¿vale? Eh anda por la puerta y yo voy por entrar. No lo No comió ahí, ahí, está ahí, mátalo, mátalo Boludo, lo caí a tiro What the fuck? Te toca tocado yo también, lo caí a, a Si, sí, yo lo que a tiro boludo, no sé cómo se murió Es duro de matar. ¿Puedo ya <risa> matar? Uh, che, me dan penito. Mal, mal. arriba. Dos tiros para nadie. Buenísima. I'm to go to Oh! o cara falando de que vai tu mete o inglês! Thank you! Ai eu queria fazer... Bang aí! Ai, eu na pelota... Oh, caverna! É o perigoso! si! Sí. ¿Dónde estás los brazucas mejor del mundo? ¿Dónde? Nada cromado que ¿vale? fala, ¿no? Sucks ¿Qué es? ¿La Marisio no estaba jugando recién o me pareció? No creo, no Hay catacumaki Estoy en el del anterior partido ¿En serio? ¿Vamos en contra? Sí, boludo No No me acuerdo, boludo, por eso Igual jugué contra usted ¿Cuándo? En la anterior partida ¿Pero qué pasa con contra? No eso, boludo En el mismo equipo, pero no me acuerdo En el contra creo En el contrario Ah, uh, bueno, Eh Vayan dos A, dos B y uno medio Voy, voy medio Mejor futuros. voy a estar están duros estos dos Uh, no me la conté Paso nada, paso A la derecha, Tiene 6K boludo Mi Argentina, Argentina mano Argentinian guys O sea que es argentinos ¿Quién te habrá comprado esta directiva no? No sé, vos no ah. Dale Marki, tenés la misma kill que el coso, boludo, que el Tote y te has fecado random encima el tote Pero si me la medio con pistola boludo Ah mira, trescientos de pin, tiene tpj Ah, en medio todos Ay, me cagué todo, ah, boludo no. <ríe> <ríe> Me cagué todo y me toqué todo, encima <ríe> Y cuenta ese violote <ríe> estaba parada en la cabeza de la que media hora, tío. Está durazo, se me guarda, amigo <ríe> Verde dice: hay que despertarlo, pero no que el champ tiene ping, no El verde sé que tiene ping, pero porque el azul no mata a ninguno. Si, uno a la izquierda murió. Ventana uno? No, atrás. NT, NT, valió.